Estamos aquí en el Centro de Jubilados Juan Molina en Villa Club con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Volviendo, en realidad nunca se va, siempre lo dice, a, al distrito de Burlingame en este caso acompañando a jubilados y jubiladas. Juan, las impresiones de esta tarde. Bueno, estamos en un día muy particular también en nuestro Centro de Jubilados. Soy Virginia, que es, es integrante desde muchos años de, del Centro de Jubilados Juan Molina aquí en Villa Club, partido de Burlingame cumple 90 años. Hace dos meses estuvimos, nos comprometimos a acompañarla un ratito. Los primeros 90 años se lo merecen. Trabajo enorme de este centro de jubilados, de todos los centros de jubilados en la Argentina, a los que el Gobierno Nacional eh, y todos nosotros estamos acompañando jubiladas y jubilados que, que se merecen y que tienen que estar mejor, que se merecen y que tienen y que deben estar me mejor a partir de la acción del Estado. Ese es, ese es el compromiso y hay que empujar mucho bueno, que, que jubiladas y jubilados puedan seguir mejorando su situación. ...todos los días y bueno, antes de, de, de partir a, a Presidente Perón... ...junto a Blanca Cantero vamos a estar inaugurando obras... Eh, de, de la Secretaría de Integración Socio-Urbana de Integración Socio-Urbana en, en Presidente Perón bueno, una, una plaza en un barrio popular y, y obras también vinculadas a, a, a energía, energía eléctrica uh -huh. agua potable, cloacas bueno, pasamos por acá un ratito ¿y cuánto de, de este horizonte que te habías trazado al frente del ministerio está en estos momentos pudiéndose cumplir en virtud de los cambios que han habido en el gobierno nacional? Ah, estamos todo? gestionando todos los días, Sualdo uh -huh. hay que trabajar todos los días, gestionar, resolver el gobierno del presidente Fernández, nuestro gobierno eh, invierte recursos todos los días, no escatima recursos para que, bueno, para que aquellos argentinos y aquellas aquellos, eh, argentinas y aquellos argentinos que lo necesiten, eh, bueno, el Estado los pueda acompañar ¿no? en las distintas políticas. A la mañana eh, arrancamos el día reunido con las autoridades de Cáritas, con el padre Gustavo Carrara, con todas las autoridades de Cáritas, con Luciano Ojea Quintana para, para seguir asistiendo y acompañando el enorme trabajo que hace la Iglesia en toda la Argentina, desde lo que es la atención en la política alimentaria, bueno, por supuesto, todos los programas vinculados a la generación de empleo, bueno, el abordaje en materia de primera infancia con los espacios de primera infancia. Así que la pregunta tuya es trabajar todos los días, gestionar todos los días, poner en marcha todos y cada uno, de, de los programas que, que diseñamos, ¿no? que tienen que ver en esta etapa con la generación de empleo, ¿no? programas del Ministerio de Desarrollo Social, Banco de Herramientas, Materiales e Insumos que estén vinculados a, al sostenimiento de la economía popular, de emprendedoras, de emprendedores, a la generación de empleo y a que, a que la Argentina se, se ponga de pie. ¿Te parece la discusión respecto a quiénes van a instrumentar la ayuda social, la posibilidad de un rol de los intendentes? ¿Cómo, cómo analizas ese tema? Es una mesa... Las políticas sociales en la Argentina y puntualmente la pobreza tiene que tener una mesa muy amplia en donde están sentados no solamente el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, eh, los Creo. gobiernos de cercanía, organizaciones sociales, uh -huh. sindicatos, la Iglesia Católica, las iglesias también. Para que, bueno, para que cada programa pueda llegar eh, eh, más y mejor, más y mejor a cada argentina y a cada argentino. Y bienvenidas a esas discusiones, bienvenidas. Eh, eh, nosotros creemos que las discusiones sirven para, para fortalecer cada política pública y fundamentalmente para que, para que llegue más rápido ¿no? y, y en forma más directa a cada, a cada argentino y argentina que lo necesite. Siempre decimos hay 17 millones de pobres que asistir. Nosotros desde la, desde la política alimentaria, desde todo lo que tiene que ver con, con la integración sociourbana en cada uno de los 5.687 barrios populares en la Argentina, desde el programa Potenciar Trabajo también, que estamos ordenando, que, que vamos a seguir ordenando, eh, para que cada beneficiario se sienta cuidado y tenga oportunidades, se sienta cuidado de poder recibir esa, ese acompañamiento del Estado como corresponde, como debe ser, y la oportunidad de poder bueno, seguir sosteniendo su trabajo desde la economía social. Y e, e ir en camino a, a lo que es el empleo formal en la Argentina. En tus llegadas a centros de jubilados, reuniones con clubes, con instituciones de la comunidad, eh, ¿sentís que eh, el Estado aquí localmente, qué es lo que te cuentan los vecinos respecto a la cercanía del Estado en ese sentido? Hay que seguir trabajando, hay que estar cerca. Es, el, es la obligación de cada, de cada funcionario, de aquellos, fundamentalmente a, a, a aquellos que hemos sido electos por el voto popular, ¿no? Nosotros en Urlingan hemos sido electos por el voto popular y hay una responsabilidad de estar siempre, de estar siempre, de estar cerca, de poner una mano en el hombro, de escuchar mucho lo que le pasa a nuestro pueblo, que la política se deje de mirar el ombligo y que, y que mire alrededor, siempre, siempre decimos, ¿no? Y siempre digo lo que mire, mirar, mirando alrededor de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Mirando alrededor lo que está pasando, eh, eh, indudablemente vamos a, a poder seguir generando y poniendo en marcha políticas que, que abracen a las argentinas y a los argentinos. Así que mucha cercanía, mucha responsabilidad, eh, dejar de hablar de temas que a la sociedad le importa poco, ¿no? No, no le importa el 2023, no le importa el año que viene, lo que le importa hoy es que nosotros podamos dar esa pelea que hay que dar contra la inflación, que los precios los podamos, los podamos acomodar como corresponde, que no sigan aumentando, que tengamos una, una muy buena y fuerte política energética que le dé soberanía a la Argentina, ¿no? y, y, y ese es el camino. Muchas gracias. Juan. Gracias, Ubaldo. Muchas gracias.